Luis Abinader ha decidido eliminar algunos ministerios. Entre eso está OISOE, el CEA, y se rumora que vienen más ministerios. Que van a, oh, la primera, el despacho de la primera dama. Y se rumora que vienen más ministerios. Que van a fundir unos con otros. Sí, que van. No, pues eso fue lo que se hizo. No es que se quitó en sí, sino que. Vamos a aclarar eso para que la gente entienda. No fue que se quitó, sino que no van a ser, que van a tener un presupuesto alto, sino van a tener su dependencia, van a seguir sus mismas funciones, normal, pero van a tener una dependencia, por ejemplo, hoy se va a tener una dependencia en el Ministerio de Obras Públicas. Eh, ¿Cómo se llama? El azúcar, creo que de los bienes nacionales, algo así, creo yo. Uh -huh. Bienes nacionales. Eh, lo de la primera dama va a pasar algunas cosas para salud y que la primera dama, de paso, va a ser como un, un gestor, tú sabes, pero no va a tener una, un presupuesto tan grande. El problema de esto, señores, es eso, el presupuesto que tiene. Porque esos presupuestos de, esas, de, de esos sitios, si fortalecemos los grandes, ah, también se quitaron las Edes, va a quedarse, que bien que pusieron esa foto, el de norte no va a existir, el de sur tampoco. Y es de este. Va a ser todo una sola Ede. O sea, todo se va a abrir por una sola Ede. Y eso está bien. Porque miren, aunque la gente dice, no, Genesis, pero va, no, no van a dejar de hacer la misma función. Lo que se va a ahorrar es el presupuesto. Porque si el presupuesto de la, de la nómina es tanto, y esa nómina yo, se, la, se puede pagar con tanto. Yo quiero que me busquen a mí. ¿Cuánto pagan de nómina el Ministerio de la Juventud? ¿Y cuánto tienen de presupuesto? Que son dos cosas diferentes. La nómina más los gastos, tú le puedes aplicar. Se lo puede aplicar a cualquier ministerio. Pero un ministerio que tenga un gasto, yo no sé cuánto, para dar más dar beca Y a mí no hay quien me diga y se moleste toda la gente del Ministerio de Juventud. Pero eso de solamente dar beca, yo no le encuentro lógica. Debería hacer un trabajo más profundo con la juventud. Pero, no, ah, es lo que yo dije ayer. Yo dije ayer, les, el, el, el, el, no, te, no tenemos que estar... Ah, con el Ministerio de la Juventud vamos a estar para la... Ay, esos estudiantes necesitan su beca. Ok. Pero lo que queremos que la juventud se rescate, que son los mismos que están criticando a la juventud, es meternos directamente a los barrios, haciendo actividades sociales, apoyando a los grupos de iglesia, apoyando a los grupos deportivos. Eso es lo que tiene que hacer el Ministerio de la Juventud, fortaleciendo las cosas que en el barrio hace que esos muchachos no lleguen a la delincuencia. Eso es la, la verdadera... Esa es la verdadera razón que debió ser el Ministerio de la Juventud. Reforzar que esos muchachos no lleguen a delinquir. Ah, no, que yo fui un buen estudiante, te reconozco eso. Usted quiere una beca, vaya al, al, al Miner, al Ministerio de la Educación Superior. No, porque ahí dura mucho. Pero mi amor, pues fortalezcamos ese ministerio para que sea más eficiente y funcione. No crear un segundo. Fortalezcamos ese, la educación superior. Ah, ok, vamos a fortalecer eso. Pero tú que ya tú, ah, que tú estás nítido, que tú que tu familia invirtió un dinero en ti. Que ya tú no, que tú no llegaste a la delincuencia y tú, ok, a ti te vamos a premiar. Pero vamos no a premiarlo, pero vamos a rescatar a los jóvenes que están en la, en, en, la, en la calle, a los jóvenes que están en esos barrios, que están sentados, señores, yo paso donde yo vivía antes y veo un grupo de personas, y veo un grupo de personas sentado a las 3 de la tarde sin hacer nada, lo que le dicen los nini Los sábados en la noche. Yo me acuerdo que nosotros íbamos a los grupos de jóvenes, en los grupos de jóvenes tienen que fortalecerlo aquí. Los grupos de iglesia de las dos iglesias, sea eh, protestante o sea de la, de la católica, fortalecerlo. Miren lo que hacía, como yo dije ayer, lo que hacía el padre Luciano, que falleció, que fortaleció la iglesia de Santa Rosa con el coro que tenía y con. Y con eso, con, lo, con la, las obras teatrales que esos muchachos hacían. Y que también el Ministerio de la Juventud debería ser como un gestor. Un gestor que para. Todo lo que necesite la juventud. Desde no. deporte, trabajo, no. estudio, fortalecimiento. Todo lo que necesite con los otros ministerios. Claro. Que uno. Exacto. No, y que fortalezcan a la juventud, por ejemplo, Grupo de jóvenes de esos, de los muchachos de ahí. Yo fui formado en grupo de jóvenes. Esos grupos de jóvenes que los muchachos hacen excursiones, hacen vehículos, que el Ministerio de la Juventud está ahí para facilitarles ese tipo de cosas. Un vehículo para que ellos vayan a hacer su seminario, eh, facilitarle apoyo para, para hacer obra, cosas que puedan ayudar a que los jóvenes se integren. Y que esos jóvenes que están perdidos, no es que después que están tú, de que ah, yo yo le creé, yo el joven que vamos a valorar es el que sea bueno. No, también el, el muchacho que se pueda rescatar. La mano es que el que llegó para pa tener una nota en 2000. El, el bono ya, llegó. ya el bueno ya llegó. Pero vamos a rescatar a los muchachos que puede, se pueden rescatar de ahí, a los adolescentes. A los a lo, como yo dije ayer, no, no a los enfermos, no a enfermo, los sanos. Entonces vamos a fortalecer eso. Señores, ustedes saben lo que uno. En, la, en, la, en los barrios ni cancha, muchachos en... la escuela no la quiere prestar. Eh, oh, ahora, es otra cosa. El Ministerio de Deporte. Que yo, el Ministerio de Deporte y Educación, ha estado divorciado y yo siempre he dicho que a mí me gusta el sistema de deporte norteamericano. Por estas razones. Desde la escuela que saben. Desde la escuela que sale. Ya, Muchachos que son ahí brillantes. Jesús. Este muchacho. Hay muchos. Este muchacho, ¿cómo que se llama? De, de Máximo Gómez. ¿Echugo eh, eh, eh, qué se llama? No, ¿Qué para José eh, Jesús López. Esos muchachos que usted ven en esos barrios, que son lo que le llamamos, para que la gente no lo no eh, lo, lo, lo, lo, lo recono, lo entienda, le decimos los cancheros. Esos es los muchachos, los cancheros. Son muchachos que se iban a la cancha, se volaban, coge... había uno que tenía la pelota y entre ellos jugaban un 5 para 5. Así era que se juega, así es que se juega basquetbol en los barrios. Pues si usted no lo sabía, no es solamente joder con un torneo. Barrio que hay una cancha. Exacto. No solamente joder con torneo. Yo quiero quisiera que el, que el, que el, que el, el joven que consiguió. Eh, un buen... Tal vez no fue muy bueno en destreza de, de lectura o matemática. Pero que en deporte se puede dar bien. Si en deporte se puede dar bien, que consiga becas. Ahí sí. Tú fuiste... Tú eres jugador de baloncesto y tú fuiste bueno. Que el Ministerio de Deporte ayude a que esos muchachos Junto con las escuelas, con educación, puedas reforzarlo. El tío de Estados Unidos y esos muchachos consiguen ver que universitaria. ¿Sí? No, que aquí hay, aquí hay muchísimo talento de baloncesto que se ha perdido, que pueden llegar hasta NBA, pero ¿por qué? Porque no tienen el sistema de. NBA. Ortega Jr., uh -huh. le dieron una beca de Estados Unidos a través del deporte para que estudiara y trabajara el deporte allá en Estados Unidos. Sí. Entonces, y, mi primo, yo tengo un, un primito mío que está en Estados Unidos, conseguí una beca universitaria allá en Estados Unidos jugando béisbol y él, o él quiere seguir el béisbol o seguir con su beca universitaria. Pues, ¿Es pero haber una combinación con el deporte que sea co-curricular, que es la palabra, yo porque soy profesor, pero no lo es eso, eh, trabajo en comunicación. Pero la, lo, el deporte debe ser una actividad co-curricular que vaya de la mano con la educación. Que el Ministerio de Deporte vaya a esos sitios, de esos muchachos, porque miren, les voy a decir lo que pasa. Más fácil, ¿sabe dónde se sacan atletas profesionales? De no, de la policía. Sí. ¿Oigan de la policía? Los atletas olímpicos, todos deberían sacarse, no de los barrios, deberían sacarse de las escuelas. normal, Digo, perdón, no deberían sacarse de la policía, sino de las escuelas deberían sacarse. Y eso, y todito lo que han sido eh, medallistas olímpicos, todos, son policías. Porque le, ahí ellos tienen un, un reforzamiento mejor del deporte de, de, de, de olímpico. Imagínense ustedes, si esos muchachos con talento se, se pulen desde de, de, de la escuela y se les brinda becas y se les brinda facilidades, esos muchachos en el deporte pueden ser un, otro mañana. Pero no sé cómo a veces, como que... Como que yo como que no entiendo cómo que aquí hacen... Aquí, copy, aquí, aquí nos gusta de Estados Unidos, a más gusta... Sácale que no nos gusta de Estados Unidos, yo tengo que decir la verdad. ¿Qué es lo malo? No, no es solo lo malo. Con bag y comprar ropa. Lo único que nos gusta de Estados Unidos es comer jambe y comprar ropa. Y no copiamos los Deberíamos analizarlo. José Lalo lo dice. Deberíamos analizar el comportamiento de Estados Unidos. Pero no lo hacemos.